Hola chicos, yo soy Nick. Probablemente muchos de ustedes se deben estar preguntando de quién es Nick. ¿Verdad? Ok Nick fue mi antiguo canal de locuendo, que fue cerrado por Youtube. Mi canal se trataba de terror. Pero por un que otro motivo mi canal fue cerrado por Youtube en 2016. Alcanzó dos meses de existencia. Pero bueno, así que le pedí a Pizza Craft MC, si me aceptaba como una miniserie en su canal, ya que si me creaba otro canal, sabía que este sería un fracaso, y no quería arriesgarme tanto. Pizza Craft aceptó y ahora soy una miniserie en este canal. Pero, ¿por qué miniserie no una serie como Cartoon Nation y Nader? Bueno es una miniserie porque voy a estar en este canal por este año 2017 y para el 2018 ya tendría mi propio canal pero chicos recuerden que si esta miniserie es exitosa le preguntaré a pizza Aircraft para ya hacer una serie otra cosa más para el mes que viene que es octubre esta miniserie estará muy activa y en octubre la mayoría de videos serían de esta miniserie digo esto para que estén enterados de cuándo será el punto máximo de esta miniserie si ustedes querían un directo el 31 de octubre de pizza craft mc están de suerte porque el directo estará allí por lo menos eso es lo que me dijo pizza Aircraft. mis vídeos no interrumpirán si hay un directo porque subiré mi video de mí por la mañana hora ecuatoriana y el directo sería por la noche hora ecuatoriana y colombiana ya que pisa Aircraft es de Colombia, y yo de Ecuador. Por lo tanto tenemos la misma hora por ser países vecinos. Bueno chicos, sé que el video fue un poco largo, pero por lo menos les puede explicar lo que serán y, Ya después de esa explicación, nos vemos el 12 de agosto. Hasta pronto mis amigos.